Piense y ser rico de Napoleón Hill. Autosugestión. El medio para influir en la mente subconsciente. El tercer pilar hacia la riqueza. No hay limitaciones para la mente, excepto aquellas que reconocemos. Autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones y todos los estímulos autoadministrados que llegan a la mente a través de los cinco sentidos. Dicho de otra manera, la autosugestión es autosugestión hacia uno mismo, es la agencia de comunicación entre la parte de la mente donde tiene lugar el pensamiento consciente y la que sirve como asiento de acción para la mente subconsciente, a través de los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente. Si estos pensamientos son negativos o positivos es irrelevante. El principio de autosugestión llega de manera voluntaria a la mente subconsciente y la influye con estos pensamientos. Ningún pensamiento, ya sea negativo o positivo, puede entrar en la mente subconsciente sin la ayuda del principio de autosugestión, con la excepción de los pensamientos que se recogen del éter. Dicho de otra manera, todas las impresiones sensoriales que se perciben a través de los cinco sentidos son detenidas por la mente pensante consciente y pueden transmitirse a la mente subconsciente o rechazarse a voluntad.